Hola amigos de Boxear, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, tenemos que quedarnos en casa, seguir las recomendaciones y continuar nuestras vidas de la mejor manera. Y por eso estoy preparando unos videos de cómo aprender a boxear en casa. Espero les guste y espero les funcione, al menos hasta que regresamos a la normalidad de nuestras vidas y regresamos al gimnasio. Dejen su like y si llegamos a 5000 me gusta, continuaremos haciendo estos videos de cómo aprender a boxear en casa. Les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias por ver el video. Esto es boxear. boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Lo que vamos a hacer en este video es activar el cuerpo y poco a poco vamos a empezar a aprender a boxear desde casa. Lo primero que vamos a hacer es estirar. Esto disfrútenlo, es como un masaje para empezar el día. Primero vamos a mover el cuello de esta manera. De 15 a 20 repeticiones. También lo hacemos lateralmente. Ahora vamos a girar los hombros 10 repeticiones hacia atrás y 10 hacia adelante. Luego vamos a preparar nuestros tobillos de esta forma. Giramos hacia afuera 20 repeticiones y 20 hacia adentro. Hacemos lo mismo con el otro pie. Hacemos este estiramiento también, 15 segundos con cada pierna. Y por último esta rotación hacia los dos lados, 20 segundos de cada lado. Ahora sí, estamos listos para empezar a entrenar box. Vamos a empezar a soltarnos, vamos a brincar un poco durante 30 segundos. Recuerden, nunca contengan la respiración, respiren por la nariz y saquen el aire por la boca. No se despeguen mucho del piso y alterren el peso en cada pie, rebotando ligeramente de izquierda a derecha. Y ahora vamos a aprender a pararnos para boxear, si eres derecho, tu mano izquierda la pones enfrente. Y siempre que no estés golpeando, debes ponerla arriba como si hicieras un saludo de militar. La derecha la pones como si tuvieras un escudo para protegerte todo el costado. Y ahora sí, vamos a continuar con otros 30 segundos saltando pero con la posición de defensa. Como te comentaba, tienes que distribuir el peso balanceándote ligeramente de izquierda a derecha. Vamos a empezar a atacar. Flexiona las dos piernas pero recargando el peso en nuestra pierna de adelante. No hagas esto porque esto le quita velocidad a tu boxeo. Se trata que desde el principio tengas una buena velocidad en las piernas para pelear. Ahora vamos a cabecear hacia adentro y hacia afuera. Es importante aprender a boxear entrenando siempre la defensa y el ataque. Muy bien, ahora vamos a lanzar golpes. Pero antes pega los codos al cuerpo y vamos a saltar otros 30 segundos. En estos 30 segundos aprieta los codos al cuerpo. Tienes que relajar todo el cuerpo cuando estés saltando y hazlo hacia el frente y hacia atrás. De esta forma tienes ya un ritmo de boxeo. El primer golpe que vamos a lanzar al aire es el jab. Esto que estamos haciendo se llama sombra. Vamos a lanzarlo tres veces. Ahora mueve el pie de adelante y lanza el jab. Recuerda el movimiento que hicimos anteriormente de recargar el cuerpo sobre la pierna de adelante. Y ahora mueve el pie de atrás y lanza el jab. Vamos a cabecear primero hacia adentro y luego hacia afuera. Y seguimos, pero ahora no solo cabecea, sino que flexiona el torso hacia adentro y hacia afuera. Vamos a hacerlo tres veces. Cabeceas y flexionas. El golpe que sigue es el cross. Este lleva igual una trayectoria recta, igual que el jab. Aquí debe parecer que estás lanzando una pelota, con ese mismo impulso con la que lanzarías una pelota. Pero en el último momento la mano la bajas para pegar de lleno con los nudillos. Ahora hagamos todo lo anterior, hacemos la finta al frente, cabeceamos adentro y afuera, flexionamos también adentro y afuera, lanzamos el jab y el cross y terminamos rebotando en puntas alternando el peso. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer una repetición más. Vamos a ver dos golpes más. Este es el uppercut. Es un golpe que va de abajo hacia arriba. Esa es su trayectoria. Vamos a entrenarlo. Flexiona el cuerpo hacia adelante, pero no solo te agaches. Flexiona con fuerza, como esquivando un golpe. Flexionas y lanzas el golpe de abajo hacia arriba desde donde esté tu mano. No la saques para atrás porque vas a perder tiempo y tu golpe va a tardar mucho en llegar. Vamos a hacerlo cinco veces más. Flexiona con fuerza, lánzalo y regresa a la guardia. De nuevo. Flexiona, lánzalo y regresa a la guardia. Ahora vamos a cambiar de mano con la que lanzamos el jab. Ahora vamos a flexionar hacia afuera de nuestra guardia. Al lanzarlo con potencia también eso hace que aprietes la otra mano contra tu cuerpo para no descuidar la guardia. Recuerda siempre mantener la concentración de que vas a pegar con los nudillos y trata de pegar con fuerza pero sin perder el equilibrio. Y por último vamos a lanzar el gancho. Este es un gancho al hígado, vamos a hacerlo tres veces enfocándonos en pegar con los nudillos. Y eso va a hacer que nuestro puño acentúe ese movimiento de un gancho al final del golpe. Se parece mucho al Oper, pero aquí estás pegando de lado. Desde México les mando un abrazo a todos los seguidores de mi canal. Y les deseo de todo corazón que salgan con bien de esta situación que nos ha hecho quedarnos en casa. Cuídense mucho.